Para que se... los mismos, así los No sostengo. Oye, no, pues gracias. A todas. Pero yo no soy de ahí. No, pero, pero, pero del colectivo. Entonces, no, sí, sí las vi. Entonces, más sin embargo. Y este la la la ahorita y ya cayó. Y ahorita me se voy y no voy a participar esa esa porque gracia. yo la aprecio un buen. El es que no se No te vayas. Trabaja. Porque es su evento. Y ¿sabes qué? Yo te te vuelvo a arrepentir. Te respeto y me gusta su trabajo. Y soy hasta tu seguidora. Y vine y aquí estoy. Pero no se trata de no que te vayas. Matichica la ahorita la que viene contratada, la Estelar, Mimi no sé por qué tomó esa actitud, hay que hablar con ella, vayan de acuerdo por parte de Mimi, Mimi pues ahora sí que eh, la regaste, la verdad vamos a reconocerlo, eh, la verdad si te hubiéramos invitado de lleno yo te hubiera dicho sabes qué? vas a participar, así tal cual, pero pues yo creo que sí a lo mejor te bloqueaste o no sé qué pasó. El famoso José Luis,